Muy bien amigos, vamos a hacer este dispositivo que nos permita tener luz de emergencia Utilizando unas pilas, de estas que se compran fácilmente en alguna tienda Son pilas AA, eh, que nos van a proporcionar 12 voltios O un poquito más de repente, entre 12 y 13 voltios Con este foco, que es un foco también de 12 voltios Y bueno, esto nos va a solucionar el problema cuando hay algún, algún, algún apagón eh, nos va a solucionar el problema de, eh, de esa emergencia. Bien. Bien, vamos a ver cómo se hace. Muy bien, vamos a plasmar entonces nuestro proyecto primeramente en el protoboard. Así que necesitamos protoboard. Además necesitamos un pequeño gabinete así como este. Donde vamos a insertar aquí ocho pilitas eh, de estas que son doble, doble A. ¿Sí? y cada una es de 1.5 voltios así que vamos a ponerlas aquí vamos a insertarlas aquí en nuestro gabinete a ver vamos a medir el voltaje si ¿sí? vamos a necesitar unos cocodrilos así como estos poner estos cocodrilos aquí y vamos a medir el voltaje donde habíamos dicho aquí está nuestro multímetro lo ponemos en voltaje en corriente directa porque recordemos las pilas nos van a dar voltaje en corriente directa así que ahora ponemos aquí nuestros cocodrilos y vean, tenemos 13.04 13 voltios en voltaje en corriente directa o continua. Bien, esa será la alimentación. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Pues vamos a necesitar, obviamente, nuestro foco. Este foco es, fíjense aquí, está la... Está la leyenda, es un foco que trabaja en corriente directa entre 10 a 18 voltios y es de 5.5 watts. Bien, además necesitamos un socket. Vamos a poner el foco en el socket. Sí. Este socket lo vamos a cambiar después. Ya solamente ya que estamos haciendo la experimentación aquí en el protoboard vamos a usar este, pero después lo vamos a cambiar ya cuando lo pongamos en la pared. Muy bien, entonces ahí está nuestro foquito. Vamos a necesitar también... Un interruptor y unos cablecitos también, unos cablecitos así como estos para poder hacer la experimentación en el protoboard. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es conectar nuestra fuente de poder o batería al protoboard. Bien, rojo aquí, positivo y negro aquí en el negativo. Muy bien. Ahora vamos a necesitar un interruptor. Bien, el interruptor va a ir desde aquí del positivo, hacia uno de los puntos, por ejemplo, aquí. Hacia acá. Aquí. Bien, ahora vamos a necesitar... Este cablecito por ejemplo Todos estos están en comunicación Estos que están aquí en vertical están en comunicación Entonces vamos a poner este cablecito aquí Lo vamos a dejar ahí Y este otro lo vamos a poner aquí en este punto Porque sabemos que estos puntos que están en horizontal Estos de aquí están también en comunicación Bien, vamos a poner ahora nuestros cocodrilos el rojo que es del positivo. Vamos a ponerlo acá. Bien. Y este negro que es del negativo. Vamos a ponerlo aquí. Así. Muy bien. Además. Ahora sí. Vamos a conectar. Este cocodrilo aquí. Esta parte de la vamos a conectarlo aquí. Ahora sí. Prendemos. Fíjense foco nuestro foco. Sí. Como enciende como enciende nuestro foquito, vamos a apagarlo, ok, lo prendemos de nuevo, ahí enciende. Bien, esta es la parte, digamos, experimental, ahora vamos a hacer la parte práctica, vamos a poner todo esto, todos estos dispositivos, los vamos a poner en la pared, de tal manera que cuando tengamos un apagón, que siempre suceden aquí por estos lugares, eh, solamente Pongamos en el gabinete, vayamos a la tienda y compremos las pilas que son eh, AA, estas pilas son fáciles de conseguir, lo ponemos y ya tenemos energía. Pero ojo, hay que tener en cuenta que este foco debe ser de, por ejemplo, como en este caso, de 10 a 18 voltios en corriente directa. Este foco, no hay que equivocarnos, no hay que ponerlos en eh, como si fuese un foco normal que funciona a 220 voltios, por ejemplo, aquí en el caso de Perú, eh, en corriente eh, alterna. Okay, entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso bien, vamos entonces ahora sí a la segunda parte de nuestro proyecto